aquí está Violeta con su nueva camiseta que dice, alguien dijo pasear o paseo, <ríe> porque ya ella le encanta caminar, ¿verdad que sí? Bueno, tenemos noticias reguleras, porque la última analítica pues, indica que tiene un problema crónico y bueno puede ser algún tipo de enfermedad así pues, complicada para, para las cabras, de hecho que son incurables y que lo único que puede hacer es conseguirles una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, las pruebas las haremos los próximos días. Pero bueno, ella está bien, tiene momentos más, más críticos, le dan espasmos, tal... Bueno, pero tiene mucho cariño. Entonces, ¿Verdad? Y además, como camiseta... Mira, ahora va sin zapatitos, porque ya está empezando a, a caminar mejor. Os lo recuerdo, cuando. Cuando ella se queda fuera. Uy, mira, pero ahora Muy bien, Violeta. ¿Alguien dijo pasear? Lo dijo Violeta. Uy. No, por lo menos interactúa, ¿eh? Olisquea, intenta coger, un poquito de heno más seco que ¿eh? parece el heno del desierto, este que se ha quedado aquí sequito. Ha pasado un gatito, lo ha visto, más o menos, ¿verdad? ¿Verdad ¿Claro que sí? Bueno, todo indica que puede tener una inflamación en el cerebro y que le provoca esos espasmos, ese tipo de cosas esa conducta un poco extraña o particular ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? ¿Yo? ¿No? Y yo... Así que nada, vamos a seguir trabajando en que mejore, en que tenga la mejor calidad de vida, que tenga mucho cariño ¿eh? y que sea muy feliz. Sean unos meses, unos años, el tiempo que sea, ella va a estar muy bien. Y de eso me encargo yo. Uy. <risa>